No tengo nada en contra de mis familiares, obviamente, los quiero muchísimo. Pero hay muchas veces que hay saber a quién le cuentas las cosas, ¿no? tus proyectos, tus ambiciones, todo esto. Hay que saber a quién contarlas y a quién no, para que no te frenen a lo mejor con sueños. Estudié Derecho, la acabé, me costó un montón. No me gustaba ser abogado, por ejemplo, lo descubrí entonces, pero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 No fui de esas personas que arriesgó todo para dedicarse a este mundo, sino que aseguré al principio en paralelo, con menos horas de dormir, dormí muchas menos horas, pero bueno, no, no hay por qué saltar siempre al vacío para lograr las cosas, que a se pueden hacer en paralelo.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 Hoy que haremos, pues por un poquito al Pokémon Leyendas Arceus, ¿verdad? Que salió hace unos días, así que vamos allá, arrancamos ya la partida y a ver qué tal se nos da hoy. ¿Cómo están, gente del chat? Espero que estéis muy bien, amigos míos. Todo el mundo, ahora mismo, un fuerte ¿qué? Un fuerte like. Voy right a decir una, una, un mensaje que, que yo siempre lo llevaba encima. Tú no tienes derecho a vivir de tu arte pero sí tienes derecho a intentarlo. Esta frase lo que me ha hecho ver es que aunque tú te esfuerces mucho, aunque tú te guste mucho lo que haces y le dediques mucho tiempo, no tienes por qué eh, cobrar de ello. No te van a pagar por ello nadie. Pero tienes derecho a intentarlo a que alguien te pague por hacer lo que te gusta.